Y creo que, que lo dije antes de, de que pase. Hay muchas noticias alrededor de Leo Messi, pero ¿qué ha salido a la luz en las últimas horas? Fue algo eh, mucho menos de lo que había pensado, había imaginado. Y es que Leo Messi acaba con el misterio y revela algo que estaba en el aire en las últimas semanas. Yo creo que, que nada, que le hablaba... Uh... Vídeo rápido con tres noticias y empezamos con dos de Leo Messi No os perdáis la segunda, pero vamos con la primera Y es que la pulga ha acabado con algo que estaba en el aire Que era un misterio Y al fin, en la última entrevista, lo ha revelado Y es lo que dijo en ese último penalti de la tanda de la final del Mundial Que acabó con la victoria de Argentina Y lo comentó de la siguiente manera En realidad, no me acuerdo bien lo que dije, pero creo... Que le hablaba a Cachete Montiel. Que iba a patear. Así empezó diciendo el delantero. Que recordemos. Acabó llevándose el gato al agua. Y agregó lo siguiente. Le decía que lo metiera. Que no nos haga sufrir más. Creo que iba por ahí. Pedirle a Dios como fue durante toda mi vida. Siempre en todo. Y más en ese momento. Pero creo que iba por ahí. Para que Gonzalo lo metiera y se terminara ahí. Fue una manera de pedirle a él y a Dios que se terminara todo y es que Messi reconoció en esta misma entrevista que él es muy creyente y muy religioso todo esto después de que ya han pasado mes y medio seis semanas de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar Los fanáticos no olvidan Aquel momento que va a pasar a la historia Y que desató la locura En toda Argentina Otra revelación de Leo Messi en dicha entrevista Y que sorprendió a todos Fue el nuevo tatuaje que se va a hacer Le preguntó el entrevistador ¿Te vas a tatuar el 5 de copas? A lo que Messi respondió, sí, me lo voy a tatuar porque lo hicieron todos menos yo. Lo que pasa que todos se hicieron la copa, pero yo la copa no me la voy a tatuar. Y ya para acabar, vamos a hablar con una noticia que se ha hecho oficial referente precisamente a uno de los compañeros de Leo Messi hasta hace pocas horas en el Paris Saint-Germain. Y es que se ha hecho oficial la salida de Keylor Navas y vamos a ver los detalles al respecto. Y es que el Paris Saint-Germain estuvo buscando la salida del ex portero del Real Madrid desde hace ya varios meses y al final lo ha conseguido y es que Keylor acabará jugando cedido lo que resta de temporada por tanto unos 5 meses en la Premier League, el club es el Nottingham Forest, la intención con este cambio en lo que se refiere a Keylor Navas Es simplemente una, tener minutos y oportunidades Ya que a día de hoy en el PSG con jean Gianluigi Donnarumma como intocable para Christophe Galtier Lo tenía prácticamente imposible Veremos qué pasa a partir del próximo junio cuando vuelva de la sesión y se encuentre en la misma situación Pero por ahora Keylor Navas va a probar suerte en este club de la Premier League